mm Alivia tanto mi pena Por eso yo soy mi nena Que sufre con mi condena El tiempo será testigo De que pronto ya estaremos En la calle vacilando Y allá la pisco bebiendo Un pisco de pisco Una pista de pisco Una pista de pisco Siempre yo sigo siendo el Siento tu buen deseo, espérame en la puerta de la prisión Que ya me invito voy para afuera y llego Que viva la libertad, la libertad de un, amigo. Ay, de un amigo A todos voy a invitar para que canten conmigo A ti te voy a invitar, de los años es la fiesta A todos voy a mirar, para que canten conmigo Para Michael, para Mario, para el boy que esos son los míos A todos voy a mirar, para que canten conmigo A la peña del cuco, del cuco, del cuco, sin susto yo me subí A todos voy a mirar, para que canten conmigo Para que gocen allá pueblo sea mi destino ¡Viene Perú! ¡Viene Perú! ¡Viene Perú! ¡Viene Perú! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Eso!